Entonces, a ver, a ver, a ver, si la gente nos está escuchando por aquí. Vamos a mirar, si sí, nos están viendo ya por Facebook. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Joiner, bien. bien, bien, bienvenido. Imagínate. Bien. Muy bien, Andrés Toro. Andrés, sí, Toro, y Andrés Toro y Joiner, los estamos acompañando en la tarde de hoy. Eh, venga para acá, Joiner, para que, para que la gente lo conozca un poco mejor, la gente que todavía no lo conoce. Eh, bueno, vamos a ver si los que se van conectando por aquí, por Facebook y por Zoom, a ver, aquí la gente de Zoom ya nos escucha. Vamos a ver, estamos en dos canales, les recordamos entonces que a sus correos electrónicos y también en las notificaciones para los clientes que actualmente usan SoftSeguros, se pueden conectar por cualquiera de los dos canales. Tenemos, un, pues, eh, tenemos una versión directamente por Zoom, que es una plataforma para hacer eh, videoconferencias, y estamos también en vivo a través de bien. nuestro canal de Facebook. Bienvenido, bien. Yeñe. Muchísimas gracias, felipe ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias. Él no es así de tímido, <risa> está, está un poquito <risa> asustado, está un poquito asustado porque es su primera vez en vivo a través de Facebook. Sin embargo, mentira, no, eh, es una persona que que viene trabajando hace un buen tiempo atrás en temas de, eh, de experiencia alucinante, precisamente donde estamos el día de hoy acá. Eh, él es una persona que tiene mucho contacto directamente con los clientes actualmente, cierto, digamos que usted tiene, mejor dicho, explíquense un poco a la, a la audiencia eh, cuál es la labor suya en el día a día, okay Ok, listo, perfecto. Entonces, de verdad que pues bienvenidos a todas las personas que están conectadas en este momento. Eh, pues para mí es un placer poder estar acompañándolos el día de hoy en esta eh, capacitación que vamos a hacer en vivo, ¿cierto? Eh, pues normalmente eh, no es que esté muy acostumbrado a estar pues efectivamente en las cámaras, pero pues sí un poquito más en tener un contacto directo con esas personas maravillosas que son nuestros clientes, ¿cierto? Eh, Así es. Bueno, entonces, bueno, digamos que hoy no vamos a dar mucho, mucho preámbulo al tema porque vamos a pasar rápidamente a lo que el joiner parte del equipo de Experiencia Alucinante nos quiere contar para que ustedes precisamente aprovechen, digamos que todos los beneficios que ofrece la plataforma, conozcamos un poco más de generalidades, algunas cosas digamos que eh, puntualmente se le van olvidando eh, bueno allá ustedes en sus oficinas porque digamos que no, no lo usan mucho, pero para que conozcan esas generalidades y esos tips fundamentales que nos va a hablar eh, el día de hoy joiner Entonces, lo que vamos a hacer es, denos un momento, vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla para que todos estén ahí súper atentos. Bueno, digamos que eh, les pedimos una cosa, estén primero muy atentos porque no nos vamos a demorar eh, yo creo que más o alrededor de 50, 55 minutos, un poco menos de una hora, y por favor tomen nota para que esto lo, digamos que lo apliquen una vez eh, terminemos el webinar o la videoconferencia. Entonces vamos a pasar a compartir la pantalla. Permítanos un momento por favor. Y vamos a compartir la pantalla. Entonces, a ver. Por aquí ya tenemos nuestra pantalla compartida. Y vámonos a Zoom, también a compartir la pantalla. Ya vamos a mirar qué nos está diciendo la gente en Zoom. Perfecto, Google Chrome. Vamos a compartir por aquí. Si las personas que nos están viendo en Zoom, díganos si nos tienen ahí. En Zoom están viendo nuestra pantalla. Vamos a ver, yo creo que sí, Piedad Gómez, Ángela, perfecto, ahí están ingresando más personas por aquí. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Perfecto, Ernest de la Cruz, muy, mil gracias por esto y vamos entonces directamente a ver si están viendo nuestra pantalla de seguro. Vamos simplemente a confirmar para que empecemos la capacitación del día de hoy. Con Joiner López que hace parte del equipo de experiencia alucinante de Subseguros. Recuerden que esto se llama Academia de Subseguros. Hoy estamos a viernes 27 de septiembre. Y hay que aprovechar todos estos tips que nos va a dar Joiner porque ya se, ya se acerca, mejor dicho. Estamos a casi nada de tres meses de acabar este año ya. Así que preparen motores, preparen sus apuntes también porque nos va a empezar a enseñar un poco de las generalidades y de los tips fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de manejar subseguros adelante Joino exacto señor Andrés es precisamente correcto eh, pues el día de hoy vamos a tocar unos tips pues un poco que son muy especiales y por supuesto eh, tienen de mayor impacto por supuesto en el área eh, subseguros cierto, eh, entonces pues efectivamente vamos a conversar eh, me dicen ustedes pues que ya están viendo la pantalla entonces vamos a proceder a acceder, listo entonces vamos a comenzar, vamos a ingresar por aquí nuestro usuario, ¿cierto? Si tienen alguna duda recuerden que pues, efectivamente tenemos habilitado el chat eh, en esta transmisión, ¿cierto? Que pues, efectivamente eh, si necesitan alguna cosita, necesitan de nuevo una retroalimentación del proceso que estemos realizando, efectivamente nos los pueden solicitar por medio del de chat, ¿correcto? Sobre todo la gente que, está, que nos está viendo en Facebook puede hacer preguntas directamente ahí. Eh, esa es la ventaja de también estar por Facebook Live, ¿cierto? La, la gente que no tiene Facebook pues se puede conectar a través del link que les dimos en Zoom, pero los que están interactuando a través de Facebook vamos a estar súper atentos a las preguntas que tengan. Exacto, totalmente correcto, señor Andrés. Entonces vamos a empezar. Listo, en ese momento pues acabamos de acceder a Subseguros. Eh, normalmente pues cada persona que eh, tenga acceso a la plataforma va a tener acceso por supuesto a su respectivo usuario y contraseña esta información es totalmente confidencial hay que tener mucho cuidado cierto y por supuesto entonces vamos a iniciar con un tips que es fundamental y por supuesto que es demasiada importancia como lo es nuestros clientes cierto entonces vamos a tener una super herramienta que en estos momentos tiene subseguros para por supuesto aprovechar al máximo todo el contacto con nuestros clientes, cómo generar por supuesto eh, presentaciones de productos, ¿cierto? nuevos lanzamientos que estemos haciendo e incluso promociones y por supuesto eh, generar un poco más de contacto eh, de una manera sistematizada con nuestros clientes cierto. entonces vamos a iniciar el primer tips que vamos a ver el día de hoy eh, se llama pues efectivamente el campo especializado totalmente para esas campañas, esos contactos automáticos que podemos generar con subseguros es muy importante ya saben pues ustedes de acuerdo pues, a la experiencia que vamos adquiriendo con el día a día que pues, evidentemente es un poco dificultuoso eh, tener un contacto uno a uno con todos nuestros clientes cierto generar una eh, efectiva perspección en cuanto al tema de eh, contacto directo cierto y sin embargo pues efectivamente subseguros nos brinda una herramienta súper importante que pues, efectivamente nos va a ayudar a tener un contacto un poco más directo y por supuesto nos va a evidenciar y fortalecer un poquito en el ámbito y el tema del de uso comercial, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar eh, esta, este tips lo vamos a ver efectivamente directamente en el módulo de clientes recuerden que Subseguros eh, se encuentra en la parte superior dividido por módulos, en este caso vamos a ingresar directamente al módulo de clientes vamos a ingresar nuevamente a clientes, aquí como pueden observar, haciendo pues un recorderis de la información, vamos a tener la posibilidad de visualizar cuáles son todos esos clientes que tenemos hasta el momento, por supuesto eh, verificar todos esos datos personales, toda esa información que hemos administrado a lo largo y por supuesto eh, en el tiempo aproximado que hemos tenido de ingreso de la información, entonces pues efectivamente aquí los vamos a tener, ¿correcto? Algo muy especial y muy particular que es la herramienta, se me olvidaba, eh, que tiene subseguros y que es por la cual podemos realizar todos estos procesos que son tan magníficos. Eh, se llama asistente virtual, esto normalmente lo vamos a poder visualizar directamente en el módulo inicio. Y por supuesto lo vamos a ver en la parte superior como una pestaña continua que es el asistente virtual, ¿cierto? Aquí pues efectivamente tenemos normalmente el recordatorio de correos electrónicos y mensajes de texto. Estos también funcionan de manera automática. Estos normalmente son efectivamente tratados al momento de eh, generar ese primer contacto con nuestra plataforma, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tener uno que es muy especial y que no es muy reconocido hasta el momento, que es este que tenemos, que es el módulo de llamada, ¿cierto? ese sector de llamadas lo que nos permite generar esas campañas automáticas eh, hacer un contacto masivo y directo con nuestros clientes a través de una llamada automática entonces eso es lo que vamos a proceder a explicar el día de hoy eso nuevamente les decimos lo encontramos en el módulo de clientes y aquí pues efectivamente vamos a tener que realizar una acción de verdad que muy sencilla y por supuesto muy satisfactoria aquí entonces lo que vamos a proceder a seleccionar Recuerden que tenemos el botón filtros si queremos caracterizar o hacer una búsqueda parametrizada de la información y por supuesto de esos clientes a los cuales vamos a impactar con esas campañas, ¿cierto? Entonces en este caso yo voy a tratar y por supuesto voy a tomar de muestra unos clientes que ya tengo aquí parametrizados que son estos tres que me aparecen en la parte inicial, ¿cierto? Esos tres clientes son los que voy a tomar el día de hoy, entonces eh, por supuesto vamos a proceder a ingresar la información. El primer requisito es que el cliente ya debe estar creado en Subseguros y por supuesto lo que vamos a hacer es proceder a seleccionarlo como lo estamos haciendo en este momento. Algo muy especial y por supuesto hay que tener mucho cuidado y es que estas campañas solamente las vamos a poder generar las personas que tengamos acceso y por supuesto tengamos estos permisos vinculados. Ya pues efectivamente en un momento les voy a explicar cómo lo podemos hacer. ¿Listo? En este caso, lo que vamos a hacer es proceder a seleccionar esos clientes a los cuales queremos llegar de forma automática y por supuesto, una vez los tengamos seleccionados, nos vamos a dirigir a la parte superior en donde vamos a encontrar esta opción con el nombre Acciones Globales. Acciones Globales, como su nombre lo indica, nos va a permitir generar una acción de forma masiva y por supuesto que vaya evidenciada a nuestros clientes. En este caso, lo que vamos a hacer es proceder a darle clic en Acciones Globales y por supuesto se nos va a lanzar el menú de opciones, ¿cierto? Aquí hay una muy especial que tenemos que es generar campaña. Esta campaña es, la, es lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo único que tenemos que hacer es darle clic. Exacto. Una vez demos clic, podemos evidenciar que vamos a tener la posibilidad de añadir esa información de esa campaña. Eh, en Subsecro se conoce como campaña eh, aquellas llamadas que se hacen automáticamente, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer es proceder a ingresar esa información entonces tenemos aquí el, el nombre de la campaña si por alguna razón queremos hacer un lanzamiento de un producto o queremos hacer eh, conocer una promoción que tenemos hasta el momento o vamos a lanzar pues efectivamente lo podemos hacer sin ningún problema en este caso vamos a realizar eh, el nombre vamos a actualizarlo con una prueba vamos a decir que vamos a realizar una prueba cierto y por supuesto vamos a asignar el día de hoy entonces Hoy es 27, ¿cierto? Así es. Correcto, entonces tenemos el día 27. Vamos a revisar la fecha, ¿cierto? Y, por supuesto el año, ¿correcto? Eso es uno de los primeros requisitos: poder nombrar esa campaña. Entonces, tenemos aquí en el caso, la campaña que vamos a hacer en la prueba el día de hoy, es por supuesto todo el tema del de día de hoy, ¿listo? No, vamos a revisar una cosa por aquí, simplemente discúlpenos un momento, eh, revisar si la gente en Zoom nos está escuchando, bueno aquí vamos a admitir unas personas, eh, perfecto, listo, ahí nos están escuchando y creo que están viendo nuestra pantalla, perfecto, queríamos simplemente verificar que la transmisión por Zoom estuviera bien. Listo, perfecto, entonces vamos a continuar. Como les venía diciendo, el primer paso es poder seleccionar eh, esa campaña, ¿cierto? Y por supuesto, proceder a continuar de almacenar la información. Entonces aquí Subseguros nos va a solicitar un audio. Este audio es el que generalmente se va a reproducir al momento pues, que nuestro cliente conteste esa llamada. Les recuerdo, esta campaña se hace automáticamente y se hace a través de llamadas automáticas. ¿Listo? La posibilidad... Eh, de crearla es muy fácil el único requisito que tenemos que tener es crear un audio el audio que vamos a reproducir al momento pues que nuestro cliente pueda responder ¿listo? ese audio lo debemos grabar en un formato especial eh, discúlpame no en un formato especial pero pues lo ideal es que podamos contribuir a guardarlo en un formato mp3 ¿cierto? esto pues por supuesto para, para tener un poco más de calidad al momento de ser reproducido por nuestros clientes cierto entonces aquí lo único que tenemos que hacer es proceder a seleccionar y por supuesto subir ese, ese audio en este caso pues efectivamente vamos a dejarlo como lo tenemos hasta el momento y por supuesto la posibilidad de asignar entonces vamos a tener dos opciones la primera es que si queremos parametrizar esa campaña es decir queremos eh, registrar de qué días a qué días se va a realizar cierto es decir las llamadas en que ya se va a realizar en este momento vamos a tener la posibilidad de añadir una fecha de inicio y una fecha de fin en este caso pues efectivamente subseguro nos va a tomar la que tenemos un día después sin embargo pues yo voy a poder proceder a configurarlo de esta manera correcto no importa sin embargo pues eh, podemos seleccionar el, el día de inicio y el día de fin pues tal cual pues nosotros lo queramos parametrizar correcto Aparte, pues si por alguna razón no queremos generalizar esa campaña programada, cierto, es decir, queremos que esa campaña arranque a partir de este momento, lo único que tenemos que hacer es por supuesto dar clic en iniciar el día de hoy, si damos clic, por supuesto pueden observar que ya no nos va a arrojar opción de fecha inicio y fecha fin, cierto, eso con el fin pues por supuesto de poder realizar esa campaña al instante y por supuesto que la información pueda ser administrada al momento de guardar, cierto, vamos a tener una pequeña descripción, como pueden observar en este momento, vamos a tener la posibilidad de escribir el objetivo, sin embargo, pues, eso es un campo opcional, de igual manera, pues, si por alguna razón eh, no deseamos dirigenciarlo, pues, efectivamente, lo podemos dejar en blanco, listo, y una vez cumplamos con todos estos parámetros, eh, pues, efectivamente, lo único que tenemos que hacer es dar clic en la opción guardar, y efectivamente, Subseguros nos va a notificar que esa campaña ha iniciado, ¿listo? Al momento que damos guardar, si tenemos esta opción seleccionada que va a iniciar el día de hoy, Subseguros automáticamente estará realizando estas llamadas automáticas, ¿listo? Ahora, hay que tener algo muy en cuenta, y es que todo esto funciona a través de la información que tengamos almacenada en nuestros clientes, ¿correcto? Es decir, si por alguna razón seleccionamos clientes, que pues efectivamente queremos llegar por medio de estas campañas pero efectivamente no tenemos la información del número telefónico, número de contacto efectivamente este proceso no va a ser realizable entonces por supuesto tener mucho cuidado al momento de diligenciar la información correcto eh, les confirmo son seguros en este momento hace tres llamadas en el día una pues al inicio de la jornada cierto, una en el transcurso, viene a ser pues, más o menos en el mediodía y una tercer, un tercer intento lo va a hacer en horas de la tarde. Si por alguna razón en ninguno de estos tres intentos el cliente contesta, pues efectivamente seguros no va a descontar esa llamada. Les recuerdo, estas llamadas se hacen posible gracias a la disponibilidad que tengamos en nuestro asistente virtual. listo Efectivamente, pues una vez ya tengamos toda esta información parametrizada, lo único que vamos a tener que dar es clic en guardar y Subseguros nos va a tomar esos cambios. Les recuerdo, esto va muy de la mano del plan que tengamos hasta el momento con Subseguros, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a tener, posibilidad de evidenciarlo directamente desde el módulo inicio, asistente virtual. Aquí tenemos entonces la posibilidad de verificar cuáles y cuántas son esas llamadas que tenemos disponibles en este caso pues en la licencia que me encuentro en este momento tengo solamente disponibilidad para hacer 10 llamadas es decir una campaña que solamente llegue a 10 clientes es muy importante poder contar con esta capacidad y por supuesto eh, vamos a tener la posibilidad de que en caso tal de que pues sean consumidas todas estas disponibilidades de llamadas pues efectivamente eh, vamos a tener unos planes adicionales que consisten pues efectivamente hacer nuevamente un cargue de disponibilidad y por supuesto hacer una pequeña recarga en cuanto al tema de estas llamadas también funciona lo mismo para el tema de correos y por supuesto para los mensajes de texto entonces eh, es de mucha importancia por supuesto tener la disponibilidad eh, a realizar todas estas acciones y por supuesto como les digo en caso tal de ser ya totalmente consumidas Subseguros vende unos planes que son pues totalmente magníficos vienen con una muy buena capacidad entonces, pues efectivamente podemos hacer la respectiva compra y por supuesto vamos a aprovechar un poco más de tiempo de estos beneficios. ¿Listo? Perfecto, ahí nos están escuchando bien. Es importante, eh, es importante tener en cuenta pues, que ustedes nos estén escuchando bien. Eh, por favor, escríbanos, la gente que está ahí en, What, en, en WhatsApp, no, en Facebook. Eh, por favor, escríbanos a ver si nos está escuchando Efectivamente, bien. Es importante para nosotros. Por favor, escriban está ahí. Bueno, aquí sí estoy escuchando yo. Perfecto. A ver. ¿Nos escuchan? Vamos a ver. Ok. Dicen que sí. Por acá está bien. Piedad. Admitida. Y vamos acá simplemente a ver Perfecto. Ahí nos están viendo. Ok. Perfecto, Jara. Gracias, Jara. Perfecto. Entonces vamos a continuar con lo que les estaba explicando para que, eh, bueno, para que ustedes tomen en cuenta estos tips fundamentales a la hora de sacarle todo el provecho y todo el jugo al que es SoftSegur. Hay cosas como las llamadas, hay cosas como el asistente virtual y más cosas que les va a contar el equipo de experiencia aquí a nombre de Joiner López. Ok, listo. Muchísimas gracias, señor Andrés. Entonces, vamos, por supuesto, a continuar con eh, estos pequeños tips, ¿cierto? Entonces, por supuesto, ya hemos culminado con el primero, que es, por supuesto, saber cómo poder generar todas estas campañas, que, pues, efectivamente, lo que nos va a ayudar es, por supuesto, tener un contacto directo y, por supuesto, lanzar a exposición, por supuesto, esos productos o esas promociones y, llegar de una manera un poco más personalizada a nuestros clientes correcto entonces ya hemos culminado con este primer punto vamos entonces a continuar con algo muy especial y muy importante que es el tema de devolución de pagos correcto como bien saben pues efectivamente eh, las personas que eh, están conectadas en estos momentos eh, por lo general efectivamente mantienen en constante ingreso y por supuesto actualización de la información en subseguros eh, entonces pues vamos a tocar un temita que pues efectivamente es un poco amplio Y pues normalmente es presentado en la actualidad del día a día Como son nuestros clientes, ¿cierto? Este tema pues lo vamos a tratar con eh, muchísima delicadeza, ¿cierto? Tener mucho cuidado y por supuesto a cada proceso que vamos a realizar De igual manera les recuerdo que si tienen alguna duda nos pueden escribir Y por supuesto efectivamente podemos volver a reiterar la información, ¿listo? El tema que vamos a tratar entonces como segundo punto es la devolución de pagos ya recaudados, ¿correcto? Vamos a hacer entonces un breve ejemplo, vamos a tomar una póliza, vamos a irnos al módulo de pólizas, exacto, y vamos a tomar un ejemplo de una póliza en específico, ¿listo? En este caso lo que vamos a hacer es proceder a buscar una póliza, que pues, efectivamente yo ya tenía aquí almacenada, como pueden observar, en este momento la voy a buscar... Es muy fácil, les recuerdo que en SobSeguros también podemos realizar búsqueda por número de póliza, nombre del cliente y por supuesto número de documento. En este caso tengo aquí la póliza con la que vamos a trabajar el día de hoy. Como pueden observar nos almacena toda la información que necesitamos y por supuesto vamos a tener la posibilidad de editar esa información o actualizar en caso tal de que sea necesaria. ¿Correcto? Normalmente... Una vez estamos creando nuestra póliza, vamos a tener la posibilidad de verificar en la parte inferior la creación de estos pagos. ¿Correcto? Estos pagos, por supuesto, efectivamente van a tener una fecha límite de pago, como lo podemos observar en este momento. Y por supuesto, vamos a tener que realizar una acción posterior que es identificar y por supuesto, avisar a ese maravilloso programa que estos pagos ya han sido realizados. ¿Correcto? En este caso, pues podemos identificar que ambos, que los que tienen hasta el momento creados, esta póliza que tenemos de ejemplo, ambos se encuentran sin ser recaudados y, por supuesto, sin ser comisionados, ¿correcto? En este caso, lo que vamos a hacer es proceder primeramente a recaudar esos pagos, muy sencillo, lo único que tenemos que hacer consta de tener claro cuál es esa póliza, o cuál es ese número, ¿cierto? En este caso, Voy a copiar el número y, por supuesto, nos vamos a dirigir al módulo de cartera, listado de pagos, ¿correcto? Una vez estemos aquí en listado de pagos, vamos a tener la posibilidad de observar cómo está eh, en general hasta el momento nuestra cartera, la posibilidad de ver cuáles son esos pagos que tenemos por cobrar, cuáles son esos eh, pagos que tenemos que realizar a las aseguradoras, cuáles son esas comisiones que tenemos pendientes por recibir... Y por supuesto, cuáles son esas comisiones que ya hemos recibido, ¿correcto? En este caso vamos a continuar con nuestro ejemplo, es la póliza en particular que hemos caracterizado. Aquí también podemos, recuerden, hacer una búsqueda, por supuesto, por número de póliza, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces aquí como pueden observar, vamos a tener la posibilidad de evidenciar esos dos pagos que anteriormente se nos reflejaban. Aquí vamos a encontrarlos enumerados, entonces tenemos el pago número 1 y por supuesto el pago número 2 lo que vamos a hacer es en este momento es hacer un proceso normal en este caso pues lo que vamos a hacer es por supuesto proceder a avisarle y por supuesto indicarle al soft seguros que mi cliente en este caso eh, Karim Fonseca en este caso pues efectivamente esa persona ya me realizó el pago de su primer valor cierto aquí lo único que tengo que hacer es recaudar voy a darle clic acción recaudar en este caso recuerden que tenemos dos formas de recaudo el primero es un recaudo en oficina que efectivamente lo que nos permite identificar es que el cliente nos ha hecho el pago directamente a nosotros, ¿cierto? Pero si el cliente realizó el pago directamente en la compañía, como lo es en este caso, lo único que le voy a decir es recaudar en aseguradora. Una vez le doy recaudar, Subseguros me va a solicitar cuál fue el valor recaudado. Esto normalmente pues, lo podemos digitar si queremos almacenar toda la información. De lo contrario, vamos a tener la posibilidad de añadirlo manualmente como pueden observar en este momento, listo, entonces en este caso yo lo voy a recaudar todo, y por supuesto seleccionar esa fecha que se recaudó o que se realizó ese pago, en este caso podemos parametrizarlo, vamos a decir que fue el día de hoy, y por supuesto en el momento que aquí tenemos la posibilidad de añadir ese código de erradicación, lo podemos hacer, si tenemos almacenada la información, de lo contrario, pues efectivamente lo podemos dejar en blanco, listo, Vamos a seleccionar un medio de pago. En este caso vamos a decirle que esta persona hizo eh, este pago por medio de una transferencia. Vamos a seleccionarlo de esta manera. Y le vamos a decir guardar. Una vez le damos guardar, Subseguros nos va a dar la notificación de que si queremos desear imprimir un recibo de recaudo directo. Eh, esto normalmente lo podemos expedir, por supuesto, por parte de Subseguros. En este caso yo le voy a decir cancelar. Y como pueden observar, en este caso mi pago ya me pasó de pendiente por cobrar a pendiente por recibir esa comisión correcto La recuerdo aquí vamos a tener los pagos almacenados y por supuesto toda la información de esas comisiones que tenemos pendientes por recibir por parte de estas compañías con las que estamos trabajando en este caso como pueden observar ya eh, el pago se encuentra totalmente eh, al día cierto es decir mi cliente ya me realizó el pago pero resulta que yo identifiqué un pequeño error, ¿cierto? Resulta que por alguna razón yo añadí el valor de la póliza y por supuesto cometí un error, ¿cierto? Ahora, como el pago ya se recaudó, es decir, imprimimos un recibo, si ustedes lo pudieron observar, nos dio la posibilidad de imprimir un recibo y el pago ya se encuentra totalmente cargado en el sistema, como si ya estuviéramos esperando eh, la comisión por la compañía, cierto? en este caso aquí vamos a presentar pues por supuesto un pequeño inconveniente con el tema de ingreso de la información sin embargo pues efectivamente vamos a tener la posibilidad de resolverlo sin ningún problema, correcto? esta situación normalmente se nos puede presentar si le alguna información mal si, nos, si recaudamos algún valor que no estaba propio para recaudar es decir recaudamos un pago que efectivamente no es pues efectivamente vamos a tener la posibilidad de devolver ese proceso que acabamos de hacer. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al módulo de pólizas, cierto tener siempre identificado sobre qué póliza o cliente se está generando esa acción, en este caso es una póliza, vamos a dirigirnos entonces al módulo de pólizas y por supuesto vamos a proceder a buscarnos, entonces aquí ya la tenemos, lo único que tenemos que hacer es darle clic en editar recuerden para actualizar esa información correcto en este caso vamos a dirigirnos a la parte inferior recuerden que aquí ya estamos en la carátula de, de esa póliza y como pueden observar ya ese primer pago se me ha actualizado correctamente tenemos aquí que la fecha de recaudo fue la que hace un momento procedimos a realizar y por supuesto la tenemos con el día de hoy en este caso Resulta que cometimos un error y por alguna razón nos equivocamos y recaudamos el pago que no era, ¿cierto? Aquí vamos a tener la posibilidad de devolver esa acción, muy importante. Hay que tener en cuenta todos eh, que esas acciones que podemos generar vienen en base a, a esos perfiles especiales. Y por supuesto vamos a tener la posibilidad de añadir esos permisos en caso tal de que no los tengamos admitido, ¿cierto? Entonces en este caso eh, el perfil que manejo en este momento me permite generar esa acción, lo único que tengo que hacer es dirigirnos eh, efectivamente en esta opción que tenemos en forma de una flechita hacia abajo, muy importante, vamos a darle clic y por supuesto vamos a tener dos opciones posteriores, la primera es eliminar el pago, efectivamente no me lo va a permitir eliminar si efectivamente tengo una comisión ya establecida o un recaude ya realizado. En este caso, el proceso a realizar, a realizar es muy sencillo. Lo único que tengo que darle clic es editar pago super admin. Les recuerdo, esto es, va muy de la mano de los permisos que tengamos a acceso, cierto nuestros perfiles. Y por supuesto, también en un momento les voy a explicar cómo podemos... <coughs> Eh, vincular todos esos permisos, ¿cierto? En este caso, si ustedes pueden observar me aparece toda la información interna de este pago. Tenemos el valor, ¿cierto? El valor que se realizó, la fecha límite de pago y por supuesto dos opciones. La primera, que es el recaudo en aseguradora, que fue la acción que se realizó y por supuesto la segunda que es comisionado, en este caso el pago no llegó a ser comisionado, ya en un momento vamos a ver un breve ejemplo de qué pasaría si este pago llega a estar comisionado, ¿cierto? En este caso tenemos solamente que el pago está recaudado, lo único que tengo que hacer es darle clic en quitar ese check link, como lo podemos ver en este caso, si yo quito ese check link, efectivamente se me elimina la información de valor recaudado y por supuesto la fecha que se realizó ese recaudo si procedo a quitar esa opción efectivamente he devuelto la acción que he realizado hace un momento en este momento entonces lo que vamos a hacer es proceder a darle clic en guardar y por supuesto vamos a tener la posibilidad de observar que ambos pagos me han vuelto a su estado natural como lo estamos viendo en este caso ya no va a tener ninguna fecha de recaudo y por supuesto he vuelto toda la normalidad correcto, ahora vamos a darle clic en el botón guardar y salir, cierto en este caso vamos a darle guardar y seguir editando y por supuesto vamos a comprobar la acción que acabamos de realizar desde el módulo de cartera muy sencillo, vuelvo al módulo de cartera, como lo estamos haciendo en este momento y por supuesto procedo a buscar por esa póliza, como pueden observar, ya el pago no se encuentra en comisiones por recibir, ¿cierto? En comisiones por cobrar a esas compañías, sino que efectivamente lo tenemos de vuelta en comisiones, en pagos por cobrar, ¿cierto? Lo que se encuentra pendiente por gestionar. Ahora, ese es el primer paso, es muy sencillo, como ustedes lo pudieron visualizar. Solamente consta de ingresar nuevamente a la póliza y quitar aquellos check que nos permiten, por supuesto, iniciar que la acción sea realizada si por alguna razón tenemos un caso un poco más eh, actualizado, ¿cierto? es decir, un poco más avanzado, que es el tema de comisionado. Entonces aquí tenemos la posibilidad, vamos a volver a hacer el proceso, ¿cierto? lo vamos a hacer rápidamente aquí en Subseguros. Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a decir que el pago ha sido recaudado, ¿cierto? como pueden visualizar, como hace un momento lo teníamos pero en esta vamos a decirle que yo efectivamente recibí esa comisión. Como pueden observar, diligencio toda la información correspondiente, el día que recibí la comisión, el número de factura por el cual me llegó esta comisión y por supuesto procedo a guardar. Ok, aquí nos va a exigir totalmente el número de factura. En este caso lo voy a diligenciar sin ningún problema. Recuerden que estamos haciendo un ejemplo muy importante poder almacenar toda la información que más podamos eh, en subseguros, ¿cierto? Y por supuesto, como pueden observar, nos salió la notificación de que el pago ha sido comisionado y como pueden observar, aquí tenemos ya en comisiones recibidas. Aquí en este caso, que es un poco un caso más avanzado, ¿cierto? Ya hicimos todo el proceso y no nos percatamos del error que habíamos cometido, ¿cierto? En este caso, lo que tengo que hacer es sencillamente, nuevamente, dirigirme, al módulo de pólizas buscar esa póliza en especial en la cual realice esa acción en este caso vamos a verificar ahí se nos saltó un paso vamos a volver y por supuesto procedemos a buscar nuevamente esa póliza damos nuevamente editar y por supuesto vamos a verificar en la parte inferior que ya ese pago cuenta con una fecha comisionada si pueden observar sigue siendo la misma fecha el día de hoy, pero pues efectivamente vamos a tener la misma posibilidad de devolver esa acción. Muy importante poder percatarse de la información que estamos almacenando en el módulo de cartera, ya que pues efectivamente lo que queremos hacer es tener toda totalmente actualizada, ¿cierto? En este caso lo que vamos a hacer es devolver esas dos acciones, recuerden que ya recaudamos ese valor y por supuesto recibimos esa comisión, pero resulta que cometimos un error. Aquí lo que tenemos que hacer es muy sencillo, nuevamente dirigirnos a esta opción que nos brinda Subseguros, dirigirnos a la opción Editar Pago Super Admin, damos nuevamente clic, y por supuesto vamos a tener la misma información que teníamos hace un momento, entonces la fecha de recaudo, como pueden observar, y la fecha del comisionado. En este caso, si yo deseo devolver todas esas acciones, es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es quitar estos chermings, y por supuesto, notificar que ha sido totalmente guardado, como lo tenemos en este momento. Una vez demos guardar, efectivamente podemos observar que ambas fechas se me han actualizado y por supuesto ya no voy a tener registro de esa acción que realicé. Si nuevamente guardo la información, en este caso le voy a decir guardar, y me dirijo al módulo de cartera nuevamente, recuerden que todo lo que estamos haciendo es para poder tener por supuesto, un entendimiento total. Y por supuesto, podemos observar que esos pagos se han devuelto totalmente, perfectamente. ¿Listo? Entonces, de esta manera también podemos proceder a contribuir, a editar toda esa información que por alguna razón hemos digitado con error. ¿Listo? Entonces, eh, espero pues que hayan tenido un, un poco claro cómo realizar este proceso. Recuerden que si tienen alguna duda, nos pueden escribir al chat. Efectivamente, eh, vamos a estar disponibles para todas las preguntas que nos quieran realizar, entonces vamos a continuar, este es el día de hoy. Sí, ahí Alfonso sotomayor Alfonso Sotomayor, Montemayor más bien, eh, nos preguntaba en Facebook eh, que si este video queda disponible para ustedes, por supuesto, queda disponible aquí en nuestro canal de Facebook para la gente que nos está viendo en Facebook y también posterior, yo creo que más o menos en 3, 4, 5 días hábiles, ya también les va a quedar en nuestro canal de YouTube. Así que súper atentos, pues, porque seguimos con... Eh, vamos a seguir con el tema de permisos, ¿cierto? Correcto. Aquí, muy atentos, entonces, para... Sobre todo, digamos que para los perfiles perfiles administrativos, perfiles gerentes, ¿cierto? De todas maneras, cualquier perfil que usted tenga, tenga en cuenta que en SobSeguros eh, existen ciertos niveles de, perf de perfiles y de permisos eh, para que, digamos, que tengamos mayor control sobre la información luego luego vamos a ver rápidamente un tema de diligencias para las agencias de seguros, los brokers que tienen mensajeros y finalmente vamos a ir cerrando esta pues esta jornada del día de hoy con algo de la configuración de agencia, vamos a estar entonces más o menos eh, entre 20 y 25 minutos como máximo para que ustedes estén muy atentos de estos tres temas Exacto, totalmente correcto señor Andrés lo que acabas de decir es muy importante poder identificar eh, nosotros como usuarios y por supuesto a poder identificar qué, a qué accesibilidad tenemos durante pues, la cuenta que estemos administrando ¿cierto? en este caso pues ya damos por culminado todo el tema de evolución de pagos eh, en seguros vamos entonces a proceder a continuar con esa parte que es muy fundamental que es el tema de permisos hay que tener algo muy en cuenta y es que eh, algunas de las acciones que eh, realizamos en este proceso, eh, van muy de la mano del perfil que tengamos adquirido, ¿cierto? En este caso, pues estamos en una prueba especial y, por supuesto, eh, vamos a, entonces a explicarles cómo podemos configurar todos estos permisos, ¿listo? Que lo que nos va a determinar es, por supuesto, tener ese alcance en cuanto a acciones en subseguros, ¿correcto? Eh, entonces, vamos a proceder a continuar. Eh, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, identificar y, por supuesto, tener creados esos usuarios que van a tener acceso a nuestra información. Les recuerdo nuevamente, esos us usuarios tienen una capacidad límite. Esto va muy de la mano del de plan que ya hemos adquirido, muy importante. Y de verdad que, pues, efectivamente, entre más capacidad de usuarios tengamos y, por supuesto, más acceso de personal de nuestra oficina tengamos eh, en uso, vamos a tener un poco más de aprovechamiento y por supuesto más beneficios al momento de administrar la información, ¿correcto? En este caso vamos a encontrar la, el módulo de usuarios, muy fácil, vamos a dirigirnos al módulo de más, este se conoce como un módulo en donde vamos a tener la posibilidad de ver toda la parte de configuración de agencia, en configuración de agencia vamos a tener la posibilidad de evidenciar todos esos puntos que podemos parametrizar en subseguros. En este caso, el tema que vamos a tratar el día de hoy un poco más a fondo es todo el tema de esos permisos que son muy importantes. Y por supuesto, esto lo vamos a ver directamente en los usuarios. Si procedemos a acceder directamente a los usuarios, vamos a poder evidenciar un módulo muy específico y muy especial como lo tenemos en este momento. Que es poder visualizar cuáles son esos usuarios que tenemos activos, cuáles son esos usuarios que tenemos inactivos y por supuesto la posibilidad de editar esa información, ¿correcto? En este caso voy a tomar un usuario de ejemplo, en este caso vamos a tomar eh, el que tenemos a continuación, vamos a buscar un usuario en específico o si desean vamos a crear uno desde cero, ¿listo? Vamos, vamos a tener la posibilidad como pueden observar en la parte superior de crear un usuario. Y por supuesto aquí Sobseguros te va a desplegar toda la información que queremos por supuesto almacenar. En este caso, una vez ya tengamos diligenciada toda esta información, recuerden que Sobseguros siempre los va a acompañar con estos tres botones que se encuentran en la parte inferior. Uno es cancelar y salir sin guardar. El segundo es guardar y seguir editando. Y por supuesto tenemos el maravilloso botón de guardar y salir. Muy importante tener esto claro, ya que pues, efectivamente... Podemos proceder a realizar acciones. Y por supuesto no guardemos esa información. ¿Listo? Entonces, en este caso yo voy a tomar un usuario de ejemplo. Vamos a verificar. Si podemos tomar un usuario de prueba. Vamos a verificarlo. Vamos a buscar. Recuerden que también vamos a tener la posibilidad de buscar esa información. Por nombre de usuario. En este caso no tengo ningún usuario activo. Entonces vamos a proceder a activarlo. Muy sencillo. Vamos a activar este que tengo prueba técnico, vamos a activarlo nuevamente, muy importante, vamos a tener la posibilidad de activar e inactivar esos usuarios, esto con el fin pues de, por supuesto, preservar la información, ¿correcto? Recuerden que esos usuarios lo que nos permite es poder acceder a la información de nuestra agencia y por supuesto vamos a tener la posibilidad de inactivar eh, en algunos casos que se nos puedan presentar, ¿listo? en este caso ya tenemos el usuario en el cual vamos a realizar esa prueba tenemos aquí que es el, un perfil técnico y por supuesto vamos a proceder a, a darle clic en editar muy sencillo vamos a darle clic en editar y seguro nos va a llevar a toda la información que tenemos almacenada hasta el momento tenemos nombre eh, por supuesto el perfil que tiene asignado hasta el momento y por supuesto la posibilidad de identificar cuál es ese, ese usuario de acceso como lo podemos observar en este caso tenemos este que evidenciamos en este momento en pantalla, ¿listo? Algo muy importante que hay que tener claro, y es que todas las personas que cuenten con el perfil gerente van a tener la posibilidad de restablecer esas contraseñas en caso tal de que les genere una pérdida, es decir, es, olviden su contraseña esa personita que tiene acceso, ¿cierto? Por alguna razón no la recuerde esas personas que tienen ese usuario en especial, que es el usuario de gerente, van a tener la posibilidad de restablecer esa contraseña y, por supuesto, eh, generar nuevamente ese acceso seguro, ¿correcto? Sin embargo, pues entonces, vamos a continuar. Como ustedes pueden observar, una vez ingresamos al usuario, vamos a tener la posibilidad de ver una pestaña posterior con el nombre de permisos. Lo único que tenemos que hacer es proceder a darle clic... Y se nos van a desplegar todo el formulario por módulos, como ustedes pueden evidenciar, lo tenemos de manera vertical, aquella información que tenemos aquí en la parte superior, como lo pueden observar en este momento. Muy importante, poder identificar y por supuesto tener estandarizado cuál es la información a la cual le vamos a dar acceso a nuestro usuario, porque les recuerdo, eh, esta partecita de permisos lo que nos va a permitir es, por supuesto, evidenciar y tener acceso a esa información, ¿listo? En este caso, podemos vincular esos permisos directamente por módulos. En este caso, los podemos seleccionar de esta manera. Lo único que tenemos que hacer es dar clic y evidenciar cuáles son esos permisos que podemos parametrizar y, por supuesto, a los, que, a los cuales tiene acceso esta persona por ser ese perfil en especial, ¿correcto? Eh, entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es por supuesto procederá a vincular, en este caso vamos a tener la posibilidad de observar qué permisos tiene vinculados hasta el momento, en este caso los vamos a encontrar de esta manera, efectivamente con una selección, es decir, vamos a encontrar un chulito como es normalmente conocido eh, vamos a encontrar aquellos permisos a los cuales tiene acceso en este caso este perfil técnico no va a tener acceso a visualizar cuál es ese uso de correo de cartera porque pues efectivamente no tiene esa, a ese permiso por supuesto estipulado, ¿cierto? Sin embargo, como les vengo diciendo, pues a lo largo de estos pequeños tips vamos a tener la posibilidad de añadirlos, es muy fácil, recuerden que siempre van a encontrar eh, aquí los permisos que no son accesibles, por supuesto sin esa notificación que es ese chulito que tenemos. En este momento, y, si, y por supuesto, si queremos añadirle ese permiso, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo, como lo estamos haciendo en este momento, y por supuesto, continuando dando clic en guardar, como lo hacemos en este momento. Una vez demos guardar, Subseguros nos va a tomar automáticamente esa configuración, y por supuesto, vamos a tener la confirmación: es decir, todos aquellos checklists que le asignemos a estos perfiles van a tener automáticamente el acceso a la información y por supuesto en el caso dado que al viceversa es decir yo no quiero asignarle sino que antes quiero denegarle esos permisos y esa accesibilidad por supuesto lo único que tengo que hacer es quitar aquellos permisos que tienen seleccionados como lo estamos haciendo en esta manera como lo pueden observar es muy sencillo sin embargo pues es un proceso que de, requiere de muchísimo cuidado y por supuesto tener claro cuáles son esas funcionalidades a las que tiene acceso esta persona y por supuesto definir sobre qué módulos le queremos denegar o asignar a aquellas personas estos permisos como los pueden observar en este caso podemos proceder a añadir aquellos permisos que efectivamente no tiene seleccionados y por supuesto proceder a dar clic en la opción guardar una vez demos guardar Recuerden que el Subseguro ya va a empezar a, a tomar vigente esa configuración que acaban de parametrizar. Y por supuesto vamos a tener la posibilidad de volver a nuestro usuario y por supuesto guardar esa configuración. listo De esta manera vamos a tener la posibilidad de vincular todos esos permisos. Y por supuesto también de restringir aquellas acciones que no queremos que estas proceden por alguna razón. Y por supuesto el cargo que ejerzan en nuestra agencia pues no van a tener ninguna necesidad de observarlos, ¿vale? Ok, esperamos que estén muy atentos ahí porque ya, bueno, ya vamos, creo que finalizando un poco, vamos más o menos con 10 minutos más y acabamos los dos temas que nos faltan, ¿verdad? Perfecto, entonces, vamos a ver. Listo, correcto. Bueno, un tema, un tema, que nos falta, solamente el tema de configuración de agencia, exacto, y diligencias. Listo, correcto, entonces muy bien, vamos a continuar esperamos pues que de pronto les haya quedado un poquito claro el tema de pues por supuesto de añadir estas acciones a nuestros usuarios, listo. Una vez ya tengamos parametrizado y por supuesto definidos cuáles son esos permisos que le vamos a asignar, vamos a dirigirnos a la parte inferior y le vamos a decir en la opción guardar y salir. Como pueden observar, de esta manera, SubSeguro ya automáticamente nos reconoce que la información ha sido actualizada y, por supuesto, esta persona va a tener acceso a todo aquello que efectivamente pudimos seleccionar. ¿Listo? Entonces, de esta manera hemos terminado este otro tip. Es muy importante poder parametrizar y definir aquellos permisos y, por supuesto, estandarizarlos en nuestra agencia. ¿Correcto? Vamos entonces a dar, por, eh, por supuesto un tip adicional que pues, es efectivamente el tema de diligencias y mensajeros eh, eso es, pues, es un tema muy particular, por supuesto muy especial que podemos aprovechar también con subseguros no solamente el tema de diligenciar nuestra información, de a, apoyarnos como un medio a, de administración sino que también podemos aprovechar este tip que por supuesto es el módulo de diligencia para aquellas personas y por supuesto brokers de seguros que manejen esos mensajeros, correcto? Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es proceder a dirigirnos nuevamente al módulo más, como lo estamos haciendo en este momento, dirigirnos a configuración agencia. Como pueden observar, aquí tenemos múltiples opciones. Lo primero que tenemos que hacer es para poder aprovechar ese eh, módulo de diligencias, que lo que nos permite, es por supuesto, asignar tareas, tener, eh, por supuesto, evaluado cuáles son esos procesos que actualmente está realizando nuestro mensajero, y por supuesto, tener un control de aquellas acciones que ha realizado, ¿cierto? En este caso, lo primero que voy a hacer es proceder a configurar ese mensajero con el cual estoy trabajando en este momento. Solamente le tengo que dar clic en mensajero y por supuesto me va a tener la posibilidad de vincular. ¿Cuáles son esos mensajeros con los que estoy trabajando hasta el momento? El nombre, un dato de contacto y un número de identificación. Y por supuesto la posibilidad de vincular ese nuevo mensajero. Es muy práctico, verdad, que es muy fácil y pues evidentemente eh, en este caso sí no vamos a tener por supuesto limitaciones. Es decir, vamos a tener la posibilidad de crear todos aquellos mensajeros que, con los cuales estemos tramitando en este momento. Y por supuesto es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es proceder a crearlo. Damos clic en crear mensajero. Y por supuesto almacenar esa información adicional. En este caso vamos a crear un pequeño eh, mensajero, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a seguir y por supuesto en continuación con ese término que tenemos hasta el momento que es el de prueba. Y por supuesto vamos a asignar el día de hoy como lo venimos manejando hace un momento. Entonces vamos a decirle 27, ¿cierto? Eh, seleccionamos el día, vamos, recuerden que eso la manera con la cual estamos agregando esta información lo ideal es que podamos agregarla directamente desde nuestras cuentas por supuesto con la información que es totalmente real listo en este caso vamos a asignar un tipo de documento muy importante y algo por supuesto fabuloso que podemos hacer en subseguros en esta partecita de mensajeros y es que ningún campo va a ser totalmente requerido es decir vamos a tener la posibilidad de añadir solamente los campos que sean necesarios o los que tengamos a nuestra disposición hasta el momento. Y por supuesto vamos a tener la posibilidad de guardar. Una vez debemos guardar. Como pueden observar, Subseguros nos va a permitir generar y por supuesto dar esa notificación de que el mensajero ha sido almacenado correctamente. Lo único que tengo que dar clic es en OK. Y vamos a tener la posibilidad de ver cuál es ese mensajero que se nos ha agregado adicional vamos a tener la posibilidad también de editar esa información si queremos editar por alguna razón eh, ya hemos podido vincular eh, todo el tema de correo electrónico, en este caso el mensajero que acabo de crear la dirección y por supuesto ese número de contacto lo puedo editar sin ningún problema o de lo contrario si deseo eliminarlo ¿correcto? entonces de esta manera ese es el primer paso para poder aprovechar ese campo y por supuesto ese ítem de diligencias que tenemos en Sopseguros que es, por supuesto, proceder a crear nuestro mensajero. Entonces ya tenemos eh, la primera partecita. Vamos entonces a continuar y, por supuesto, a delegar aquellas diligencias que esta persona va a realizar. Entonces lo único que tengo que hacer es nuevamente módulo más y vamos a tener la posibilidad de verificar ese campo de diligencias. Es muy fácil, lo único que tengo que hacer es darle clic en este campo y voy a tener la posibilidad de visualizar cuáles son esas diligencias que se encuentran totalmente pendientes, que ya fueron específicamente expedidas, ¿cierto? que se encuentran en total control de esta personita que las va a realizar, y por supuesto saber cuáles son esas diligencias que ya se han terminado, como lo pueden observar en este momento. Vamos a tener la posibilidad de crear una nueva diligencia, como lo tenemos aquí en la parte superior izquierda, solamente tenemos que dar clic en esta opción, crear diligencia, y por supuesto SubSeguros nos va a notificar. ¿A qué mensajero va diligenciado? En este caso, seguro nos toma el primer nombre En este caso vamos a decirle que es para eh, este mensajero ¿Cierto? Y por supuesto, la posibilidad de añadir esa fecha a realizar esa diligencia En este caso vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a decirle que esta personita tiene una diligencia para realizar el día de mañana ¿Cierto? Y el asunto es llevar documentos ¿Cierto? Vamos a decirle que esta personita Tiene una diligencia por hacer que llevar unos documentos, cierto, vamos a especificar un poco, eh, vamos a decirle llevar documentos y esto me va a añadir una pequeña o, observación, cierto, por supuesto un asunto un poco más específico, cierto, una vez añadimos esta información, seguro nos va a tener la posibilidad de añadir esa tarea y por supuesto añadir ese contacto, en el cual, por supuesto, esa personita va a realizar esa acción. En este caso, lo único que tengo que hacer es darle clic en añadir, si por alguna razón esa diligencia va sobre algún cliente que ya tengamos creado, sobre algún contacto que tengamos ya almacenado en Subseguros, lo único que tengo que hacer es efectivamente arrastrar esa información, diligenciar el nombre de ese contacto, como lo podemos hacer en este caso, y Subseguros nos va a tomar toda la información personal, tanto no, número de documento, número de dirección a la cual se encuentra y por supuesto una hora en específico ya la podemos parametrizar directamente en la cual queremos que se ejer ejerza esta acción, ¿correcto? Y por supuesto vamos a tener la posibilidad de añadir esa breve descripción en caso tal de que sea necesario, ¿listo? Una vez añadimos esta información podemos darle clic en la opción guardar Ok, aquí Subsecure nos va a solicitar esta descripción que es totalmente importante, en este caso yo le voy a decir que lo que estamos realizando es una prueba, ¿cierto? Y por supuesto le debemos dar guardar, para que efectivamente esta persona eh, tenga información de ese contacto, ¿listo? Si por alguna razón, en este caso hicimos un ejemplo con un cliente que ya tenía creado en, en el software, ¿cierto? pero se pueden presentar las acciones de que efectivamente esta personita no se encuentre creada en Subseguros, entonces vamos a tener la posibilidad de dar clic eh, por supuesto de añadir esa por supuesto ese contacto ¿cierto? sin ningún problema, sin tener necesidad de crearlo, en este caso vamos a decir que estamos haciendo una prueba ¿cierto? y por supuesto añadir de forma manual ese no, número de contacto en este caso lo voy a diligenciar cierto recuerdo estamos haciendo una prueba en este momento y por supuesto llenar el resto de, de información como lo podemos hacer en este momento y por supuesto procedo a dar esa breve descripción nuevamente y procedo a dar guardar como pueden observar una vez doy guardar Subseguros me va a crear esa diligencia que tengo pendiente y la posibilidad de imprimir un soporte para que nuestro mensajero tenga una breve guía a dónde se tiene que dirigir y por supuesto tenga toda la información correspondiente del contacto entonces de esta manera podemos aprovechar este módulo de diligencias cierto muy importante una vez eh, este mensajero la realice es decir ya se encuentra totalmente completada lo único que tengo que hacer es seleccionar clic en esta opción y la diligencia me va a pasar totalmente automáticamente a estas que ya se encuentran terminadas listo, entonces de esta manera también podemos eh, aprovechar esta, este módulo en específico eh, es muy importante que podamos aprovechar todos eh, por supuesto la plataforma al 100% y podemos sacar eh, toda la información correspondiente listo perfecto entonces, bueno vamos a ver si la gente en Zoom nos estaba viendo, vamos a dejar de compartir pantalla un momento Vamos a dejar de compartir pantalla. Permítanos un momento, por favor. Ahí estamos, nuevamente. Vamos a ver si todavía estaban conectados en Facebook. A ver si estaban súper juiciosos ahí. A ver, vamos a ver un poco. Yo creo que estaban por ahí. Bueno, ahí nos están viendo. Perfecto. Bueno, señoras y señores, eh, pues nada, este es un espacio, un espacio que nosotros hemos abierto y vamos a seguir abriendo nuevos espacios como este de capacitaciones, cosas muy puntuales. También vienen, vienen no solamente temas como lo que nos acaba de comentar Joiner, eh, que es muy importante en cuanto a sacarle mucho jugo a la plataforma, algunos tips, recordarles algunas cosas, ¿cierto? Digamos que este tema de interacción es súper importante, el feedback que ustedes nos dan constantemente, pues también es súper importante para nosotros, pero también vienen capacitaciones en temas transversales, eh, sobre todo para apoyar esa labor comercial, la labor de eh, trabajo en equipo. Viene la próxima semana, por ahí el lunes 7, eh, lunes 7 de octubre, vamos a tener algo, un experto, eh, él ha sido gerente comercial toda su vida, ha sido vendedor y por supuesto, pues tiene toda eh, digamos que la experiencia de la cancha, así como ustedes tienen en temas comerciales. Vamos a hablar sobre un tema que es súper importante, que son los referidos. ¿Cómo conseguir referidos? Que esto es absolutamente primordial para un agente y un profesional de seguros. Luego, por allá, el viernes 18 de octubre, vamos a tener una, un webinar también muy interesante con Eric Dupor Jaramillo. Él es experto en temas legales. Vamos a hablar sobre eh, digamos que el ámbito jurídico en empresas familiares y empresas de seguros. Él tiene eh, Barstacks, digamos que muy buena experiencia en el tema asegurador, en el tema también de eh, consolidación y conformación de, eh, de todo tipo de empresas. Y eh, va a estar hablando con ustedes tips fundamentales en ámbitos jurídicos que tienen que tener en cuenta ustedes para llevar pues sus negocios a otro nivel y sobre todo blindarse... Eh, pues de todos los temas que pudieran pasar, ¿cierto? Bueno, señores y señores, esto es Academia seguros agradecerte Joyner por estar aquí, esto es un espacio que hemos preparado con bueno con muchísima eh, precaución con muchísimo cariño eh, Joyner, no sé qué les quieres decir a nuestra audiencia antes de que nos despidamos Dale, de verdad que pues es muy importante eh, pues cada observación que ustedes nos van a hacer ¿cierto? Eh, muy importante por supuesto la participación que hayan tenido ¿cierto? La interacción poder contar con ese apoyo que es muy importante pues para llevar a unas mejoras, ¿cierto? Ajá. Y por supuesto agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas y por supuesto muy atentas el día de hoy. Eh, les recuerdo que entonces mmm, vamos a estar muy pendientes y por supuesto muy conectados porque las capacitaciones que se vienen a continuación y que por supuesto nos menciona eh, el señor Andrés son muy importantes y por supuesto lo que nos van a... Mmm, mejorar y por supuesto lo que va a hacer es, por, es mejorar todo el tema eh, de realización y por supuesto fortalecimiento de lo que vienen a ser nuestras agencias, ¿correcto? Así es, eh, bueno agradecerle a todo el equipo de experiencia alucinante, a toda la gente que está trabajando eh, detrás de cámaras eh, en Academia seguros esto es un espacio que no está terminado, estamos aprendiendo, estamos haciéndolo digamos que eh, con todo el cariño, pero sabemos que hay muchas cosas por mejorar, Así que todo el feedback, eh, toda la retroalimentación que ustedes nos pueden dar, bienvenido sea con muchísimo cariño, esto es Academia Soft Seguros. hoy es viernes 27 eh, de septiembre del 2019, nos veremos en una próxima oportunidad, recuerden el lunes 7 de octubre y el viernes 18 de octubre nos vamos a encontrar con dos especialistas en temas muy muy muy importantes, uno, cómo conseguir más referidos y vender más y dos, eh, temas jurídicos para empresas de seguros y empresas familiares como lo son la mayoría de todos ustedes muchísimas gracias Joyner, muchísimas gracias señores y señores, esto es Academia de Seguros. bendiciones, nos vemos, que disfruten un fin de semana, chao, hasta chao. luego vamos a quitar aquí entonces esto, chao